¿Qué tan conocido es en Chile el término organizaciones de la sociedad civil? ¿Tú lo conoces? Si respondiste que sí, estás dentro del 18% de chilenos que lo ha escuchado. Al hablar de organizaciones de la sociedad civil, nos referimos a los ciudadanos organizados movilizados por un bien general. Estas organizaciones actúan de manera voluntaria, privada, sin fines de lucro y toman sus propias decisiones. Los chilenos en su mayoría no conocen el concepto, pero sí a las organizaciones que lo componen. ¿Cuáles son las más conocidas? Definitivamente aquellas que actúan a nivel local. Como los bomberos, donde un 88,9% de la población dice conocerlos. Les siguen las juntas de vecinos, con un 83% de conocimiento. Por el contrario, las menos conocidas son las asociaciones de productores o exportadores, con un 32,8%. Y por último, las organizaciones de transparencia política, con un 29,4%. Hay muchos tipos de organizaciones y maneras de involucrarnos, pero participamos en ellas. El 40,4% declara que alguna vez en la vida lo ha hecho, ya sea en una actividad puntual, como miembro activo, donando dinero y, en menor medida, como voluntario. Los chilenos valoramos a las organizaciones de la sociedad civil y el cómo funcionan. Un 70% valora altamente las organizaciones de la sociedad civil y la cualidad que más destaca es su capacidad de trabajo, entendida como calidad y rapidez. Si nos referimos al tipo de organizaciones, ¿cuáles son las más valoradas? Las mejor perseguidas son aquellas que están orientadas a proporcionar servicios sociales a personas en situación de vulnerabilidad. Luego, destacan las funcionales, como los centros de madres y organizaciones deportivas. Siguen las que defienden causas específicas, como la defensa del medio ambiente o las minorías sexuales. Continúan las territoriales, como juntas de vecinos. Y, finalmente, las agrupaciones sindicales o colegios profesionales y asociaciones gremiales. De este modo, podemos concluir que los chilenos valoran significativamente el aporte que realizan las organizaciones de la sociedad civil y muchos conocen y han participado en alguna de ellas. El desafío ahora es aumentar el conocimiento y participación de estas organizaciones entre la población y mantener su alta valoración en el tiempo.